En hiperlimpieza contamos con una gran variedad de batas desechables fabricadas en diferentes materiales aptas para centros médicos, laboratorios, industria farmacéutica, química y alimentaria. Los materiales de nuestras batas son polietileno, un tipo de plástico altamente resistente y enormemente utilizado y polipropileno, un tejido sin tejer de gran calidad y durabilidad cuyo tacto es semejante a la tela. En primer lugar, disponemos de batas de polietileno resistentes, hipoalergénicas y protectoras ante riesgos menores. Cuentan con cierres mediante corchetes y se encuentran disponibles en dos colores diferentes. También podrá utilizar un kit de visita completo compuesto por bata, gorro y cubre zapato fabricados en polietileno y mascarilla de papel. Más abajo disponemos de batas de talla única fabricadas en polipropileno de 20, 25, 35, 40 o 55 gramos. A mayor gramaje, mayor densidad, seguridad y resistencia. Están disponibles en varios colores, pudiendo elegirlas también con o sin bolsillos. Cuentan con elásticos, cierres de velcro y son transpirables, cómodas y muy fáciles de poner. También podrá encontrar batas de polipropileno de talla especial 3XL o 4XL. Para una mayor protección, contamos con las batas fabricadas por 3M de polietileno y polipropileno, microporosas, que ofrecen protección frente a salpicaduras de líquidos no peligrosos y polvo. Finalmente, podré encontrar batas infantiles de polipropileno de 35 gramos en varios colores y tamaños diferentes y batas kimono de polipropileno de 30 gramos disponibles en tres colores, aptas para spas o centros de belleza.